Y el Tribunal Constitucional ordenó que repusieran a esa gente y le pagaran. Porque las cosas no van a ser como muchos piensan. Y le pagaran lo que le debían y hubo que reponerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo llegué a decir hace varios años eso. Porque eso no es ahora. Digo, el PLD está PLDizando a través de ese sistema... De carrera administrativa Empleado Que después no lo puede quitar ningún gobierno Ningún gobierno lo puede quitar ¿Por qué? Usted se imagina que A Juan Pérez vamos a suponer Está en un puesto Y es de la carrera civil administrativa Y lo quitan Juan Pérez va al tribunal constitucional Y el tribunal constitucional Le va a dar ganancia de causa y si el gobierno viola eso, lo acusan de violación y se busca un lío de marca mayor. O sea que eso no es. Ahora yo hay truco, ellos hay truco cuando eh, eh, dice dice un refrán, pero eso no es tan fácil tampoco. Pero dice un refrán que el que hizo la ley hizo la trampa. Bueno, claro, porque yo siempre hay truco. ¿Cuál es el truco? Bueno, un empleado eh, que se llegara 25, o 30 mil pesos aquí. Y tú no tienes forma como despegártelo. Tú lo, lo trasladas para, para, para, para Elías Piña. Mira, fulanito. Entonces, ese tipo que vive aquí va a coger. Tú ves que hay, hay mucha, mucho rejuego. Pero eh, el PLD metió como 200 mil empleados que son inamovible ahí. Eso, eso, eso va a ser un rompecabezas. Bueno, Ramón Evo, ¿qué que hablar de eso? Están los maestros que tú no lo puedes cancelar. Están los médicos que tú no lo puedes cancelar. Están las enfermeras que tú no lo puedes cancelar. Y un conjunto de gente, y en educación también hay mucha gente. O sea que eso, eso... Hay gente que se va a quedar fuera porque no va a haber capas para tanta gente. Eso va a traer problemas. Eso, no, pero claro que va a traer problemas porque no hay capas para tanta gente. Y, por ejemplo, mire ese canciller que nombró Luis Abinader. Porque el gobierno te creaba nominillas y te... Ese canciller no es verdad que ese tipo va de que aceptar que la cancillería, como hizo Miguel Vargas y Carlos Morales Troncoso, la llenaron de botellas y de gente sin capacidad. Ese tipo va y ahí va esta gente que reúna las condiciones de eso. Pero oye lo que dijo Luis Abinader cuando nombró a Milagro Ortiz. La nombro para mandar un mensaje a los funcionarios que vienen. O sea, si Milagro es de la comisión de ética. Eso va a ser un lío. Mejor esperemos que, que llegue en esos momentos. <risa> porque eso va a ser un lío. Porque imagínate tú un partido que sacó dos millones de votos. Ponga usted que de los dos millones haya eh, eh, un millón que no quiere empleo. Porque son ricos por esto, por lo otro. bien. Pero que hay un millón que quieran empleo. Y en el Estado como Dios la mueve. Que pueden haber disponibles en mil empleo. Va a haber gente que se va a quedar Va a haber gente que se va a quedar Pero eh, Nada Vamos a esperar Mira este, Bien esas fueron las designaciones Que hizo el presidente electo Luis Abinader Yo la veo muy bien Eso, eh, eh, eh, Está iniciando bien Porque el país exige cambio Y, y rostro que le den confianza a esta sociedad, que uno sepa que esa gente eh, van a hacer un trabajo en favor del país y que y, y, y como, como, como lo espera la sociedad y, y que su voto en esta ocasión fue precisamente para que las cosas eh, no sigan como hasta ahora han estado eh, marchando, Vamos a esperar que eso suceda. Este, mira, eh, la OEA eh, mandó un, un informe ya preliminar de respecto, mira lo que dice aquí, respecto a las recién pasadas elecciones. La OEA dijo que se violaron muchas leyes y que eh, eh, ley le de partido y muchos artículos. Miren ahí. Informa, Danilo Medina violó ley que prohíbe su participación en actividades políticas y acusa a la Junta Central Electoral de ser blandengue. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Omar. Sí. Bueno, Omar. Sí. Eh, lo, que, lo, que el país está, lo que el país está esperando, que el país está esperando que Es que el nombre el procurador de la república es, es lo es, lo que el país está esperando El país está esperando es, es, es, muchas es, es, cosas Nada más no el país, eso ¿no? El país está esperando muchas cosas Claro, eh, el nombramiento de un procurador Independiente Que Luis Ha prometido Es una cuestión clave Porque Dependiendo a quién nombre, ya ahí uno hace una configuración del rumbo que va a tomar la administración. Porque, hola, lo siguiente, procurador independiente es para actuar contra los corruptos que están y los corruptos que puedan aparecer en el gobierno. La gente no va a permitir que te persiga al corrupto PLDista, pero te proteja al corrupto que pueda aparecer del PRM, de esos funcionarios y que lo tape, no, es que le entre a este que está en el gobierno finalizando, y al que pueda parecer, porque el país ya no soporta más corrupción y más impunidad. Bueno, le decía que la OEA acusó a la Junta Central Electoral de ser permisiva frente a los abusos que se cometieron en estas elecciones que todo el mundo lo vio, violaciones sistemáticas y no enfrentó los abusos que se cometieron desde el poder la Junta se quedó callada ¿tú te imaginas de que este hombre haciendo fila, de que llenando tanque de gas el peligro que era eso que hubiera estallado una desgracia de eso y la Junta sabía que eso era una violación y lo permitió y permitió y la, la ley establece que los funcionarios no pueden Hacer campaña. Don Carlos Vázquez, qué placer. Hey, buenas tardes, hermano. Bien, hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. Qué, bien. qué bueno. Mira, el canal se está escuchando muy mal, hermano. Te la noticia, el canal. El canal se está escuchando. Ya, ya. hemos Mira, notificado hermano. eso, sí, de que se está escuchando sí. mal. En algunos Momento, sitios... Te... Sí, tenemos esos problemas. Yo también, sí. hermano, yo Igualmente, hermano, gracias. Sí. Gracias, Carlos. Carlos. Eh, sí, ya eso se ha notificado bastante de que. Eh, que Entonces, señores, este, aquí está el primo Carlos. Primo Carlos Peralta, ¿cómo está? Pues voy a tener que llamar ya a Julio no y a muy Reyes para que no me hagan problema de canal. No en el lado suyo. Se... Personalmente yo lo voy a llamar. Eh, no se está escuchando allá, primo. Eh, se escucha porque se está escuchando mal. Qué barbaridad, caramba. Yo voy a llamar a Eugenio personalmente, porque tú sabes que yo trabajaba allá. Pues llámese a Eugenio, que yo hablé con Julio sí. y Julio me dijo que los técnicos estaban trabajando en eso. Yo voy a hablar con ellos ahora. Ya, ya hable con ellos. Eh, sí, excelente, bien, primo. primo. Hable con ellos para que ellos vean que la gente que se está quejando, Julio ayer me dijo, mándeme dos o tres. Porque puede pensar que uno que está, pero si la gente, y más una persona como usted, le habla y le dice que hay problema, ellos entonces toman medidas porque algo raro hay. ¿Tenemos una llamadita ahí? Sí. Buena tarde. Después. Se fue. Bueno, señor, entonces, este... Eh, Nada, eso son, bueno señores Vamos a recordarles que también nosotros llegamos Gracias a la Junta Distrital de la Peña Haciendo una gran labor en aquella comunidad Como se debe Comedor y Cafetería Mikey de la Cruz Buena Omar, ¿cómo está? Bien, gracias, un placer Y aquí desde el Olimpia ¿De dónde? De sí. el Olimpia Ah, dígame, ¿cómo está eso por ahí? Oye, tengo tres días Todo peor no se entiende nada. Venga, que tengamos presos porque no se oye. ¿No se oye tampoco? No, tengamos presos, de ella? Qué barbaridad, Dios mío. El problema es de afuera, no de aquí. Sí. Ya, ya están notificados. Vamos con esta llamada por ahí. Buena tarde. Aló. Sí, Buena. Buena. Omar. Oh ah, ah, mira, qué bien que Ramén me dice aquí que mira. en el 312 se ve también. En el 312. Adelante. Sí, sí buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena tarde. Te estamos hablando de aquí de la organización Lobonilla. El canal 12 tiene como 4 o 5 días que se está oyendo como ese ruido. Pues mira, pon el 312, a ver, que me dicen que en el 312 se está viendo nítido. En HD en el 312. Buenas tardes, ¿Cómo? Sí. Aquí no se está oyendo nada del calcedo. Que ponga el 312. Que, el 312, 312. que en el 312 se está viendo. Póngalo a ver y me llama o yo. Pero dile, mira, Omar. Omar. Tú tienes que quejarte con la habitación. Yo, yo no me que... le ahora, eso hace mucho Yo hace mucho que está así yo, yo me estoy quejando, claro, pero es que ellos dicen que es un problema técnico, pero ponga el 312, Abel, ponga el 312, yo Sí, porque eh, si sí, me, me puso Ramé Reynoso que en el 312 se está viendo, eh, porque antes me decían que en el 312 se veía y es verdad, 312 se veía. sí. Con la cajita análoga, dice que hay que darle a, a, al botón verde también. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, en todos los programas, en el canal, no es hay, Pero hay, hay programas tuyos, no se oye bajito. Es todos los programas que se oyen bajista. El problema es en el canal. Eh, eh, eh, ¿Es en todos los programas, entonces? Todos los programas. Anoche de Pitágora era bajinico, no se oía casi nada. ¿Y ustedes no, le, dieron, todo... no, no le hicieron saber a Pitágora eso? No, yo llamé, llamé y no no me contestaron. Oh, bueno. Vamos a ver cómo eso se resuelve, porque la verdad es que no está causando problemas nosotros. Es de Cernoví que te hablan. De Cernoví, sí, ya tú me habías llamado anterior. Luis, dime, ¿qué hay? ¿Se está escuchando ahí? Eh, sí, se oye, pero en el 312 se oye bien, igual que en los otros canales, pero no se ve. Oye, el 312 ¿Tú? se oye el En el otro, se, de eso estoy oyendo, pero bajisteco. Oh, perfecto, ya entiendo, okay. gracias Luis Bueno señor, entonces Vamos a seguir esto, machete y gilet como dicen